Iniciamos una gira por Donosti. Acompáñanos. Comenzamos la ruta turística por Donosti desde la Catedral del Buen Pastor, un lugar emblemático de la ciudad y punto de referencia. Desde el buen pastor pasamos al Der 10 en nuestro camino al paseo nuevo. En este lugar, situado junto a la playa de la Concha, se encuentra el ayuntamiento rodeado por sus jardines, desde los cuales podemos disfrutar de la vista de la bahía y la isla de Santa Clara. Como detalle adicional, esta es la zona desde la que se lanzan los juegos en Semana Grande. De camino por la parte vieja, de entre los muchos bares para elegir, hacemos una parada en el Bar Aralar, local famoso por sus pinchos fríos y calientes. Esto es un pinchito de juá casero con un poquito de manzana a la plancha, ¿vale? es muy típico, muy, es una especialidad de la casa, y después tenemos aquí el secreto ibérico a la plancha con mojo verde canario, a base de cilantro, está, la verdad que se triunfa mucho, y ya se puede ver en el aspecto que está muy bueno. Otro punto a destacar del Aralar, es el buen trato recibido por parte de sus empleados y la calidad de los pinchos. Para finalizar, atravesamos el puerto donde se halla el conocido Aquarium de Donosti para terminar nuestra ruta en el Paseo Nuevo. Esta ha sido la visita, disfrutad de Donosti.